Es tan triste en esta vida, hay hambre y guerras por doquier, la ciencia avanza más deprisa, el hombre piensa solo en él. Señor. Y le esperé en cada día sin conocer de ti, Señor. Hay tantos hombres en el mundo vagando, van sin dirección. ¡Un, <tose> Para el Señor Jesús. Gloria al Señor, aleluya.